Por estos días las muestras de solidaridad con Matanzas llegan desde cada rincón del mundo. Médicos y brigadas de bomberos de provincias vecinas se suman continuamente para combatir el siniestro en la base de supertanqueros de la ciudad. Una de las experiencias más grandes de mi vida que he tenido como voluntario, como bombero profesional que fui, ha sido esta. Esto, el nivel de estrés, de ansiedad, de, de desesperación. Son eh, tantos sentimientos encontrados. Que, y acumulados, que no, a veces no hay manera de uno poder expulsarlo. Hemos sufrido eh, la pérdida evidente de compañeros nuestros, de diversas provincias, de la propia nuestra. Ante el temor por lo incierto, se impone la voluntad de apoyar a la provincia y el compromiso con los hermanos matanceros. Yo ahora mismo estoy trabajando en, en el aeropuerto, estoy de seguridad en, en el spa y yo estando, cuando empezó el incendio, allá trabajando en esa madrugada, yo estaba que no podía conmigo, yo tenía que buscar la manera de venir para acá y, y tuve que esperar al turno y cuando terminé el turno por la mañana salí directo para el comando balanza sin dormir sin descansar, me cambié de ropa me di un baño y me incorporé en comando balanza ya luego posterior por la noche vine para acá y me da me da mucha, mucho sentimiento la verdad porque tengo, tengo mucho mucho aprecio a las personas que están ¿me ¿entiendes? Y sé que hay muchos hermanos que la han pasado Y Yo por lo menos dentro de mí. No cabía que yo estuviese, no sé, en otro lugar que no fuese aquí. Esa es la verdad. Estos valientes, jóvenes en su mayoría, sin dudas dejarán un pedazo de su alma y de su vida en la historia de esta provincia que abraza y agradece cada gesto de amor y solidaridad. Desde Matanzas, Blanca Bonachea Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cuba.